De YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy les traigo un video muy importante y es que cómo funciona un Lock Tool y cómo quitar la cuenta de Xiaomi Redmi Note 8 Pro. En este caso, tenemos el Note 8 Pro. Este es un Xiaomi. En este caso, viene a ser el procesador MTK. Y les vamos a enseñar a cómo eliminar la cuenta MI. En este caso, tiene una cuenta MI y como tú puedes ver, que no te deja acceder a nada. Primero, mi gente, vamos a comprar. Obviamente, que un Lock Tool es de compra es perdón de paga y lo vamos a hacer les comento que tuve un atercado, por eso no estaba subiendo videos con unos strikes que se me pusieron a mi canal y en este caso ya estamos volviendo gente pero espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abrir un lock Tool, vamos a esperar que se ejecute para iniciar la sesión Listo mi gente como ustedes pueden ver Y ahí tenemos nuestra Unlock Entonces lo que vamos a hacer es muy importante Vamos a iniciar la sesión Ahí como te puedes ver tengo yo mi usuario Gente Esta herramienta no es gratis Sino que es de paga Y así es que si ustedes quieren tenerlo Normal gente pueden comunicarse conmigo Yo les puedo vender una licencia En este caso vamos a esperar Ahí ya estoy ejecutándose Lo que es nuestra herramienta de Unlock Tool Listo ya está ejecutándose Como ustedes pueden ver muy bien la herramienta Listo Acá tenemos el contorno, listo, acá vamos en la pestaña de Mi, que viene a ser de Xiaomi, y acá en segurity vamos a poner el modelo. Acá colocamos Note 8 Pro, listo, ahí nos dice que puedes hacerlo en modo Out y modo Room, listo. Lo que vamos a hacer es acá, modo vamos a seleccionar, y acá hay varias pestañas, como tú puedes ver, Room EDL te da la opción de un logo loader, relogo loader. Factory reset de RAS FRP es decir, cuando google ROM reset in my clone. Y acá lo que vamos a hacer es darle clic donde dice en la parte de acá, donde dice ROM reset disable my J. Listo, le damos un clic ahí. Y lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo. Pero como el dispositivo no se nos apaga, vamos a forzar el apagado, como ustedes muchos ya saben. Lo conecto ahí entonces y lo presiono los tres botones hasta que el dispositivo se me reinicie y cuando me reinicie voy a, conectar, voy a aplastar solamente volumen más y menos listo como tú puedes ver ahí está dándose el proceso esperamos y ahí se nos ha eliminado en este caso Disable Mi cloud, Reset Mi clone, OK R sin FRP eso entonces es todo para en cuanto a Redmi Note 8 Pro para eliminar lo que es la cuenta Mi o la cuenta Xiaomi en este caso vamos a esperar gente que el dispositivo se nos inicie tal y correctamente esperemos en qué ha estado si ustedes quieren pueden guardar el video para que lo puedan ver cuando lo necesiten este video es muy importante para ustedes espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like como tú puedes ver y ahí nos deja a iniciar correctamente listo acá como te estaba explicando hay dos opciones de disable mi cloud pero yo le he dado acá donde dice borrón reset mi Cloud OTA En esta opción le he dado La parte de arriba solamente te borra la cuenta Más no el FRP Entonces yo le tenía que dar Porque algunos dispositivos vienen con FRP Lo tenía que dar en la opción donde dice Mi Cloud OTA Eso fue todo entonces Espero que les haya gustado el video Vamos a empezar a configurar Para ver que ya el dispositivo está correctamente Hecho Vamos a esperar gente Vamos a esperar Aquí vamos a dar en siguiente bueno, vamos a configurar el idioma. A ver, vamos a configurar el idioma para que el dispositivo se nos configure correctamente. Acá está en inglés, vamos a colocar español. Siguiente, siguiente. Damos el siguiente, siguiente. Aquí saltar gente, ya no nos va a pedir wifi ya que está borrado la cuenta. Listo, le damos el siguiente, saltar. Acá siguiente igual, aceptar aceptar, y acá vamos a seleccionar un tema, lo damos a configuración completada, y ahí esperamos un momentico, y listo gente, ya estaría borrado completamente como tú puedes ver, y eso fue todo gente, en, en cuanto a este vídeo espero que les guste, no olviden de dar las gracias y dejarles un buen like nos vemos en un próximo vídeo